Vale, tenemos todos los enchufes. Tenemos los enchufes puestos y el de la torre de la mano. Vamos a quitar todos los enchufes. Y a ver qué nos dice. Todos menos el peón, que sabemos que está en su sitio. La torre está cerca del caballo, pero no encara la reina. El rey no está al lado de la reina, pero encara al caballo. Justo al final. Y el caballo no obedece a su marca El caballo encara al caballo justo al final Eso quiere decir Que el rey Y el caballo Están encarados Y el caballo no va en su sitio Y el rey no está al lado de la reina O sea que Tenemos que poner Y la torre Está cerca del caballo Vale, pues yo digo que en donde el caballo va el rey. Y enfrente del de caballo, que no va en su sitio. La reina no está al lado de, del rey, así que va aquí. La torre sí está al lado del rey. Del, del, del Sí. No, la torre está al lado del rey, era. La torre está cerca del caballo. Vale, entonces... Aquí quien va es el alfil, que no dice nada de él. Y entonces aquí va la torre. Ole. Así que tenemos en el, en el escenario B peón, eh, rey, reina, no peón, peón, torre. Y caballo Y aquí Rey Alfil Y reina Como tenemos eso Lo siguiente es Avanzar No voy a guardar Uff. Este cacho Voy a coger algo para curarme porque si es igual que en el escenario a con Claire, va a hacer falta. ¿Qué tenemos para curarnos? Esto. Y esto. No hay que gastar balas aquí. No hace falta. Porque es, es inútil. Vale Me sobra con tres Si es como en el escenario A nos toca ahora Que no haya visto el escenario A no lo digo Vamos a ponernos esta pistola por si se me va el gatillo Ah, muy bien No hay más. Vale. Vale. Ahora viene lo guays. Eso es lo guays. Me ha dado Y yo a él, no <ríe> Qué bien Vale, va a abrir ya Sí, vale, va a abrir Entonces él ahora abre Y lo que hay que hacer es esquivarle Como podamos Así, por ejemplo No, así no lo esquivéis Estoy en fire. Me echamos a correr. Ah, ¿Está vivo? que está vivo. Seguimos corriendo. Bajamos. Sí, hay que hacer lo mismo. Vale, a ver si me acuerdo Uy, que me das No le disparéis porque no merece la pena Hostia, pero como me ha dado Vale, lo que hay que hacer es atraerle hacia este lado Vamos, vamos, vamos, vamos ¿eh? ¡Ay, que me da a mí! ¡No, pero bueno, tío! Joder Si es que... ¡Ah! Me has Me había quitado ya No caigas en tu propia trampa. Niño, ni, ni, no, payaso. Soy imbécil, soy idiota, soy tonto. ¡Ni, ni, ni, ni! No sé si curarme ahora. Vale, ahora debería dejarme darle al botón Vamos, vamos Ahora lo que hay que hacer es dar aquí una vuelta ¡No puede ser! Pero ¿cómo tiene tanta suerte? Vamos Es que, vaya tela. Claro. Lo más lógico. Venga, hombre, otra vez. Pero en serio, tío ¿Me estás vacilando? ¿Qué es más listo de repente Sí, venga, anda Que no Es más listo de repente O sea, no he muerto en todo el juego Y me mata este dos veces Alucinante Ay, Dios No le va a pillar. Es que me va a volver a coger. Es que me. Pero ¿por qué me coge todo el rato? Es que parece que cuando viene el contenedor me coge. Me tiene que coger siempre. ¡Oh! Tres veces he muerto ya. Tácate las narices. Es el único que me mata en todo el juego. Este aquí. Maldita que... Bueno, pues está pasado por aquí. Va por culo ya. Ahora hay que hacérselo otra vez. ¿Cuántos golpes quieres? ¡Da! ¡Ah, ¡Tú! ¡Fiera! Bueno, me ha atravesado. Me va a coger pega hombre joder <ríe> por favor es alucinante esto eh Otra vez que va a correr Otra vez que me va a coger ¡Pero tío! ¿Pero por qué me tiene que coger todo el rato? ¡Madre mía! Hmm. Vale, pues voy a hacerlo de otra forma A ver... A ver así... Vamos a ver así... ¡Ojo que casi me da! Me va a coger otra vez No me ha cogido de chilipa. ¿Vamos? Vale Vamos. Nada, tío. Es que es imposible. Está corriendo y no para. Joder. Está corriendo y no hay forma de pararle. Que no. Quiero la ayuda. Joder. Qué ganas de correr, <susurra> <tose> <tose> <tose> Que sí, hola. que usar la Magnum para frenarle. vamos. Corre, corre, corre, corre Toma por culo Bueno, pues la clave es darle Hay que dispararle para que se frene Sobre todo si echa a correr y Si echa a correr como te coja y hayas dado el botón para volver Para que venga el cubo Nada, ya no tienes nada que hacer no, todavía queda quedado otra, no te preocupes. <risa> vale, ya está. Ahora vamos a porrada, que está aquí tirada. Venga. Venga, ábrete, puerta. ¡Eida! ¡Eida, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¿Qué tal? Empezaba a preocuparme. No puedo sacarlo No sé si lo mejor sería Sácalo, no puedo caminar así Vale Donerá Aguanta Para la venda? Bueno, bueno Solo relájate ah. Leon, primeros auxilios Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vete de aquí ya. Mientras puedas. No me da la gana. No voy a dejarte aquí. Menos así. No lo entiendes. Es aún peor de lo que pensaba. No te vas a librar de mí. <risa> me, me ayudaste. Me toca a mí. No sabía que llevábamos la cuenta. Ah, claro, ella tiene la pulsera, así que podemos ir a... en el no, tranvía. ¿Te pasas, novato? Vale, lo intentaba. <ríe> ¿Quieres ayudar? Pues lleguemos al este. El laboratorio subterráneo. Se le escapó a Annette. Ahí están las muestras del virus. Venga, vamos para allá. ¿Cuento contigo? Haré un hueco en la agenda. Venga. Hay cosas que hacer. Sí, señora. Mm.